Soy profesional en mercadeo digital de la Universidad de Pensilvania y desde hace más de 15 años he trabajado en mercadeo liderando y asesorando diferentes empresas y personas en sus proyectos. Gracias a estos años de trabajo he adquirido conocimientos en diferentes áreas como e-commerce, campañas de publicidad, manejo de redes sociales y desarrollo web entre otros. Actualmente estoy desarrollando una serie de cursos capacitaciones, eventos en vivo y webinars con las que quiero ayudar a las empresas y a las personas a lograr sus objetivos, así como lo he logrado con mis clientes. Estoy seguro que la información que voy a estar entregando será de gran utilidad para el crecimiento y la evolución de las empresas y las personas. Nos vemos pronto.